Mira, él acudió a visitar a un amigo a la zona de Escaposalco, Él es estudiante de la prepa. Eh, él le llamó la atención un grafiti, al cual le pidió a una persona que iba pasando por ahí si le gustaría posar para tomar una gráfica. El chico accede, llegan dos policías del sector C2 de cuadrante hormiga y le dicen al chico que lo va a saltar. Hacen, empiezan a hacer la revisión de Marco Antonio de su mochila y sus pertenencias al no encontrarle nada le empezaron a ejercer presión el temeroso coge su mochila y se echa a correr llegando a la estación de Metrobús Rosario los policías lo, lo van correteando los policías que están dentro del andén hacen la detención cuando llega eh, los otros dos policías lo someten es golpeado brutalmente Incluso eh, le, le, le propiran un cabezazo con un casco, uno de ellos. El amigo que está con Marco les pide eh, información a dónde lo van a presentar. Los policías le dicen que lo van a presentar a la agencia 40. Dan aviso a los padres, van a, a solicitar información a, la, a tal agencia. El chico no fue presentado eh, en esa agencia. Indican que está la, la agencia 14, se presenta a los papás, a la agencia 14 no fue presentado. Entonces eh, empieza la búsqueda de, de Marco desde ese entonces, a la fecha no sabemos nada de él, sabemos que o creemos que está es una desaparición forzosa. En esta ciudad con Mancera han ocurrido más de 600 detenciones ilegales y ninguna de ellas ha sido recibida con el castigo hacia los policías que como se demostró desde el primero de diciembre, unos son los que te detienen, otros son los que te trasladan, otros son los que te golpean. No hay una sola cadena de mando que te presente en el Ministerio Público y ese ha sido un patrón que se ha repetido. En el caso de Marco, este ha sido una de las cosas que son un botón emblemático. En esa resolución se pedía capacitación en derechos humanos a todos los mandos y los policías de a pie. No se ha hecho absolutamente nada. Se prometió crear una Contraloría Ciudadana que pudiese intervenir en este tipo de casos. Tampoco se dio ninguna respuesta. Aquí se demuestra que en la Ciudad de México... Eh, a partir de la represión del 2012, el, la idea era entregar esta ciudad que era el icono de las protestas masivas de familias en contra de Enrique Peña Nieto para que pudiesen imponerse las reformas estructurales. Nosotros exigimos el castigo de todas las resoluciones que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos, repito, no solo de las detenciones del 1 de diciembre, del 10 de junio, del 2 de octubre, donde jóvenes han sido criminalizados y donde no se ha tocado a ningún mando, ningún funcionario, ningún policía de a pie. Esto no puede seguir así.